Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos eh, novedades sobre lo que tiene que ver con la actualización 1.11.1 ¿Bien por qué? Porque ya llegan los tanques pesados italianos de alto vuelo, de alto nivel eh, Saludos comandantes, la rama de los tanques medianos italianos en World of Tanks se ha vuelto muy popular Gracias a su exclusiva mecánica de autorrecarga y a un estilo de juego dinámico Ahora es momento de añadir al juego tanques pesados de esta nación, de esta nación pero con algunos cambios al sistema de auto recarga. De la mano de la actualización 1.11.1 hará su debut en el campo de batalla una nueva rama de tanques pesados italianos de alto nivel. En total habrá 4 vehículos investigables de nivel 7 a nivel 10. Todos tendrán buenas dinámicas, un blindaje decente y excelentes ángulos de depresión para el cañón. Pero lo más importante es que contarán con un sistema de auto recarga modificado para los niveles 8 en adelante. Vamos a echarle un vistazo entonces. Arrancamos con el carro de asalto. Carro de asalto P P P88. Ahí Te lo dije en italiano. Eh, la investigación de la nueva rama de pesados comenzará en el P43 bis de nivel 6. Con el carro de asalto P88. Ehm... Vemos que es el Tier 7, digamos, ¿no? Acá tenemos la rama, el P43, P43bis de Tier 6. Y acá ya arrancamos con la, obviamente se desprende abajo la, la, ya la típica, la mítica línea de medianos eh, tanos italianos. Y arriba podemos ver la nueva rama de vehículos italianos pesados. Que arrancamos con el carro P88 de Tier 7, ¿ok? Este vehículo de nivel 7... Sirve de transición entre los tanques medianos y los pesados. Su estilo de juego se asemeja más al de los medianos, pero tiene un mejor blindaje que los hará sentir más cómodos en el combate cercano. Se trata de un tanque versátil y maniobrable que puede atacar y retroceder rápidamente y que sin dudas servirá de apoyo en cualquier mapa. También es el único pesado italiano que no cuenta con el autocargador modificado. Bueno, acá tenemos algunas imágenesillas Ahí se los voy poniendo despacito para que lo vayan viendo tranquilos Si les parece lindo, si les parece... feo, no sé eso, déjenmelo en los comentarios Este es el Tier 7 Recuerden que este no va a tener el nuevo, el innovador sistema de autorrecarga, bien? De los, de los pesados Les voy mostrando algunas imágenes La verdad es que estéticamente me parece lindo, me parece un lindo carro, la verdad que me parece lindo. Mira que a veces digo que algunos me parecen espantosos, pero este me, me, me gusta. El tema es que habrá que ver cuáles son sus, esta es la última foto, sus cualidades, no así parece, parece bonito. Pero bueno, seguimos con el Progetto CC55 modelo 54. Este eh, tanque más veloz y móvil, este es el tanque, perdón, y más veloz y más móvil de los pesados italianos. Para ser un luchador acelera casi al instante y posee un excelente nivel de maniobrabilidad, lo que le permite al proyecto CC55 Mod 54 cambiar de flanco rápida y fácilmente. Si bien posee mejor blindaje frontal y un poderoso cañón de 105 milímetros, su característica más interesante es el nuevo y mejorado sistema de autorrecarga de tres proyectiles. Eh, más información debajo. A ver, eh, entonces, tenemos. Aquí tenemos las imágenes. La verdad es que a simple vista, ¿no? Mirándolo así, tiene toda la pinta de un tanque mediano. Tiene toda la pintilla de un tanque mediano... Mediano italiano. También, estéticamente me parece... ¿Tiene la trompa? A ver, no, capaz que alguno me va a decir nada, no está diciendo una estupidez. Eh, es posible, ¿no? Porque vivo diciendo estupideces, pero... Eh, la parte frontal no es como la de... Parecida, no, no, no me maten tampoco, porque... ¿No tiene un airecito así, chiquitito, a la trompa del Tito 3? ¿Viste que tiene los faritos parecidos? Si no mal recuerdo, no capaz estoy diciendo una, una tontería, pero... Esa, esa base, esa parte de abajo así, media americana, Tito 3, Tito 4, Tito 5, ¿viste? Que la... Que comparten esa trompa, digamos, ¿no? 310-3, para que... pues alguno no entienda, pero... No sé, déjenmelo en los comentarios también, para mí es bastante, bastante parecida con esos paritos así y, no sé, como raro, ¿no? Pero bueno, seguramente no creo que sea tan, tan duro como Quito 3, sino me muero. el 8 con esas características, es para matarse. Bueno, eh, recuerden que tiene un 105 milímetros, ¿bien? Después tenemos eh, el proyecto C50Mod66. Um, este, amenazan, este amenazante gladiador posee todas las características de un tanque pesado móvil Las buenas dinámicas, el gran blindaje frontal y el poderoso cañón de 120mm con buenos ángulos de depresión y elevación Convierten al proyecto C-50 Mod 66 de un vehículo de apoyo a un vehículo de combate autosuficiente También inflige una increíble cantidad de daño alfa que se compara con el de los vehículos de nivel L 10 Acá tenemos algunas imágenes. también. Um, este me gusta. Estéticamente me gusta más. Está como más estilizado, ¿no? Tiene como líneas más. Eh, si bien son medias rectas. Pero me gusta más la torreta. Tiene un aire al bisonte, ¿no? Más o menos la torreta. Está bueno ese detalle que le pusieron abajo, como el número de serie. Ojo bueno. La verdad, que si hay que sacarse el sombrero por algo en el juego, en el WOT, es por los diseños de los tanques, boludo. O sea, es increíble cómo diseñan los tanques y lo, a la perfección. Deben tener diseñadores tremendos, gente laburando meses y meses y meses para dejarlo así que parezca un tanque real, ¿no? O sea, está bien que este tanque no. no creo que no existió, me parece. Pero. No, de hecho, seguramente no existió porque en la Segunda Guerra no había nada de esto. Pero. Pero estaban muy muy buenos, los diseños son excelentes. Bueno, eh, y desde luego el proyecto 50 mod 66 tiene un gran potencial de combate gracias a su autocargador mejorado. Vamos, cómo, veamos cómo funciona. Eh, tanques nuevos, mecánicas nuevas. Cuando no hay peligro, los proyectiles de estos tanques eh, se auto recargan de forma parecida al de los medianos italianos. El primer proyectil es el más lento en cargar el último el más rápido bien por ejemplo es sencillo o sea el primero capaz que tarda 17 segundos el segundo tarda no sé 14 y el tercero tarda no sé por decirte algo 10 o 9 bien así más o menos eh, funciona las diferencias comienzan cuando empiezan a disparar si un vehículo dispara mientras auto recarga, recibirá una bonificación a la velocidad de recarga del siguiente proyectil para compensar por el proyectil gastado. Bien, entonces, eh, si un vehículo dispara mientras auto recarga, recibirá una bonificación a la velocidad de recarga del siguiente proyectil, para compensar el proyectil gastado. Cuanto más recargue el proyectil y cuanto menos tiempo quedara para estar completamente cargado, mayor será la bonificación. O sea, mientras más estires ese tiempo, más te va a bonificar el tiempo de recarga, ¿bien? La bonificación comienza a acumularse dos segundos luego de la recarga. Se darán cuenta de esto gracias al primero, de cuatro indicadores especiales. El segundo indicador aparece cuando tienen una bonificación de 16% para la recarga. El tercero se activa cuando la bonificación llega al 33%. Ahí abajo lo están viendo, ¿ves? ¿Ves? Eh, dos segundos antes de que el proyectil esté listo, se enciende el último indicador. Que muestra una bonificación máxima del 50% al tiempo de recarga. También podrán oír una notificación de sonido especial cuando la bonificación llega al máximo. Ahí estamos viendo, ¿ves? Por ejemplo. Dispara. Para que ahí justo tiene. Ahí recarga. ¡Pum! Un segundo. Dispara. Te bonifico, Ves que recarga en 7 segundos. Trata de esperar, de aguantar, aguantar, aguantar, aguantar Ya te cargó el otro No, si... los si, Digamos Si a esto le agarrás la mano, como se dice Si a esto le, le, le, lo entendés bien y lo... Lo podés ejecutar bien, aunque es medio complicado para el campo de batalla eh, Tenés la presión de que te están disparando, de que el arte te está pegando Acá estamos tranquilos, de lateral un mouse, y bueno Pero... <coughs> en un campo de batalla no, no, no es tan sencillo, digamos, ¿no? Aplicarlo bien, por lo menos la mecánica no aumenta el DPM del vehículo, pero los ayuda a adaptarse mejor a diferentes situaciones de combate en las que cada proyectil y cada segundo son críticos. Por ejemplo, cuando necesitan disparar de inmediato para eliminar a un enemigo, pero no tienen tiempo de esperar a la recarga completa, tener otros dos proyectiles en el bolsillo para infligir casi mil puntos de daño podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Eh, no, eso está claro, ¿no? O sea, vos... A ver, lo que tiene esto de bueno, es que vos sabés que tenés eh, un as bajo la manga siempre, ¿bien? Y el, el enemigo, salvo que esté muy atento, eh, tiene que tener mucho ojo cuando se te va a lanzar si vos estás usando uno de estos vehículos. ¿Por qué? Porque puede que tengas los tres cargados. Y si él está con unos 900 de vida, ¿no? Suponte. Suponete. Y vos te estás a unos 700, ponele, más o menos... O unos 600, y él no te puede llegar a quitar, sabes que es un vehículo que no te va a quitar ese, ese daño total? Vos tranquilamente te lo podrías llevar, o sea, mandarlo al garaje, si vos tenés los tres proyectiles cargados, ¿bien? Eso está buenísimo, porque te inflige casi mil puntos de daño, eh, lo que es, no, no, o sea, no es un dato menor, ¿entendés? Se te lanza uno, un distraído, vos tenés los tres cargados, él te pega un tiro, recarga él, eh, no sé, en... en te pega un tiro de 3.90, recarga en... o de 400 suponete, y recarga en 10 segundos, 11 segundos. Bueno, en esos 11 segundos vos le metes los tres, los tres pepinazos y eh, al garaje. Y de ahí, si tenés la posibilidad, te puedes dar la vuelta, te vas a otra piedra atrás y seguís recargando y seguís disfrutando del de juego. Bueno, por último, vamos a la, a la frutilla del postre, ¿no? En lo que es este rinoceronte. La joya de la corona de la rama de los pesados es el tanque de nivel 10 rinoceronte, llamado así en honor a este gran animal. El vehículo y el animal comparten varias características, con un diseño llamativo y una estructura enorme, se nota que fue hecho para la batalla. Debido a su forma poco común, en la torreta solo pueden caber tres tripulantes, a diferencia de los cuatro de otros pesados italianos. Bien, acá tenemos algunas imágenes de lo que es este rinoceronte Chironte Digo que estéticamente, <coughs> más o menos tío, no, mucho no me... no me, piace. me parece, Es que no, no, no es que sea feo, es que es raro, tipo, ¿no? Es muy raro Ahí lo vemos disparando Ahí está, está en acción, obviamente Fíjense que tenés faldones A los laterales, así que ojo Ojo con tirarle hit, bien Ya sabemos que ahí tenés un pequeño Inconveniente eh, Este mapa, ¿cuál es? Pas eh, paso montañoso ¿no? Me parece que es paso montañoso, creo que sí Tiene toda la pinta pero sí, estéticamente no me dice mucho, espero que sea funcional ¿no? en el campo de batalla por lo menos. Eh, trataré de sacarlo lo antes posible si se puede y bueno, mostrárselos. Bueno, después el rinoceronte es muy dinámico y puede encabezar fácilmente un ataque desde los flancos junto con los tanques medianos. Su gran blindaje de torreta que posee pocas zonas vulnerables le permite liderar el avance y sacar provecho del terreno del mapa. Con un cañón de 127, inflige la impresionante cantidad de 490 de daño por disparo. Un 30% más que los tanques medianos. Eh, ok, ahora no entiendo por qué los compara con los medianos. Es un pesado. Compáramelo con otro pesado, brother. Eh, 490 es un daño... Es un daño respetable, ¿bien? Para Tier 10. Para un pesado estoy hablando, ¿no? Un tanque pesado... 490 está bien, está bastante bien, creo. Eh, además, el rinoceronte posee uno de los mejores valores de penetración del blindaje entre los tanques pesados. Y viene equipado con proyectiles estándar y explosivos de gran velocidad. Al igual que otros pesados italianos, posee buenos ángulos de depresión y elevación del cañón. Finalmente, este poderoso gladiador acelera velozmente y mantiene su velocidad en máxima con facilidad. Pero su velocidad en reversa es baja. Este rinoceronte solo sabe atacar. No retreat. No retirada. No retirarse, ¿bien? A ver, vamos a ver un poquito el rinoceronte. Eh, como dijimos, tenemos tres eh, tripulantes. Tenemos al comandante, tenemos al artillero y al conductor, ¿ok? Daño medio, 490 de daño medio por disparo. Recordemos que tenemos, entonces. Penetración media de 268. Con munición APCR, la primera, bien. 1452, wow, muy bien. Muy buena munición eh, estándar. Creo que te diría de, la, de las mejores de los tanques pesados. Eh, creo... A ver, no quiero decir una estupidez, pero de los tanques pesados de tier 10, si no es la mejor, pegan el palo. Déjenme en los comentarios, porque realmente, si así, a bote pronto, pensando a vuelo de pájaro rápido, <coughs> nos parece que es la mejor. De los pesados, tío, a ¿no? decir, sí, los TD, los, sí, ya sé que los TD tienen más penetración, pero. Y algún mediano también. Pero. 268 APCR con 1452 de metros por segundo de velocidad es muchísimo, es muchísimo <coughs> bueno, después 490 también pega con munición HIT estamos viendo acá la segunda munición es eh, HIT alto explosivo eh, y penetra unos 325 lo cual no está mal tampoco no está mal eh. pensá que Uh, por ejemplo, un mouse está penetrando 311. Está bien, tiene munición, <coughs> munición APCR. Pero, por ejemplo, el, el 705A, si no mal recuerdo, tiene 317 con hit. Eh, está bien, está, está, está bien. Para hacer un pesado está bien, digamos, ¿no? Obviamente que muchos medianos lo superan, eh, tipo 330 a 340 con hit. Pero para ser un pesado ya tiene bastante, bastante ventaja. Eh... Y tiene un daño muy muy bueno, así que está bien Penetración media con eh, Explosiva 127 penetra, o sea te, te Ojo con esta munición Explosiva, y va a pegar 640 Te encontrás un Leopard Lo que pasa es que, bueno, tenés el sistema de autorrecarga Eso te, te, te limita un poco también, ¿no? Porque vas a tener que cargar 3 eh, Explosivas, y eso es medio complicado pero bueno, la verdad que está bastante bien esta penetración Y eh, el daño va también es, es, es, O sea, es excelente Llega a penetrar esta munición y te comes unos 700 de daño Es una locura eh, Bueno, tiene 2000 puntos de vida Relativamente poco, podríamos decirlo La mayoría de los... A ver, vamos a poner algo en claro Tampoco es un super pesado, ¿bien? No es, un, no es el típico super pesado Ya tiene muchas ventajas como para que encima le pongan 2500 o, o, o 2500 700 de vida, o sea, no es un 705A, no es un mouse, eh, bien, es un, un poquito, no, no, tan, no tan pesado. Velocidad máxima, 40 hacia adelante, 12 en reversa, dijimos que no, casi no, no se mueve hacia atrás. Daño medio 490 como dijimos, de 33 municiones, 33 municiones, medio poquito, ¿no? Se queda medio un poquito corto. Pero bueno, no sé. Eh, habrá que verlo, habrá que verlo. Tiempo de apuntamiento, 2 segundos. Está bastante bien. Tiempo completo de carga, 52 puntos. O sea, un minuto prácticamente. Esto seguramente lo vas a poder bajar. Eh, pero no creo que mucho. No creo que mucho. Así que debe andar unos 50 segundos más o menos. Ojo, ojo con este tiempo de recarga. ¿eh? Es muy elevado. O sea, todas las ventajas que vimos hasta acá. Acá ya te lo... Te lo... Te lo nivela, ¿no? Te lo, te lo equipara un poco eh, Tiempo para recargar automáticamente eh, Un proyectil Para recargar automáticamente un proyectil 20, 17 Y 15 15 Bien, el primero es el que más tarda El segundo es el más o menos Y el tercero es el más rápido 15,7 Bueno, acá vas a tener que utilizar Si querés sacarle el jugo a todo esto A todo este tiempo de recarga Tenés que utilizar la, la mecánica esta de esta autorecarga Es que es un montón Una bonificación de un 50% es un montón Bien, es, es una locura eh, Dispersión a 100 metros 0,33 Muy buena dispersión Esto va a bajar seguramente con hermanos de armas eh, O si le pones ventilación Va a bajar tranquilamente Y comida a unos 0,30 no está nada, nada mal Depresión del cañón, menos 10 Ángulos de elevación, 15, está bastante bien La elevación no es la mejor del juego Pero está, está, está bien Está bastante bien, digamos eh, Y menos 10 es de lo mejor del juego O sea, salvo los, los Crambang, los Emil y toda esa Historieta de, de, de tanques suecos eh, Que tienen menos, menos No sé, menos 14, menos 11 No me acuerdo lo tenían O menos 12, por ahí eh, Está bastante bien Resistencia, como dijimos, camuflaje. Bueno, eso no nos interesa, no nos interesa. Porque el camuflaje es un pesado, no nos interesa. Alcance de señal 750 metros, alcance de visión 390 metros. Ve bastante bien. Pensa que es un Tier 10, obviamente. Puntos de impacto 2000 puntos de vida, blindaje de chasis frontal 135. Acá está lo que yo le decía. Es es un es el chasis de un tanque mediano. Bien, 135 te va a entrar en el chasis. Uh... Va a estar difícil que no te entren. Va a estar complicado. Vas a tener que hacer la gran. La gran esconder el chasis y, y mostrar la torreta lo más que puedas. ¿eh? Porque acá te van en el frontal te va a entrar seguro. Porque 125, cualquiera que te tire ni, ni siquiera hit, o sea, o APCR. Con AP ya te van a entrar seguramente. Eh, salvo que el RNG te, te, te ayude y te lleve a la gloria. Pero si no, estás complicado. 75 de lateral, eh, 40 <coughs> trasero 0. Blindaje de torreta, 190 milímetros frontales Fíjense que está angulada esa torreta eh, Lateral 120, está bastante plano Así que de lateral te va a entrar seguro Y de lateral y de trasero 120 también eh, Lo cual también es plano, así que te va a entrar Velocidad de giro torreta, 25 grados por segundo Movilidad, potencia de motor, 700 caballos Potencia específica, unos 15,7 Es la movilidad tranquilamente de un mediano Es un, un mediano medio lento o un pesado medio rápido no sé cómo quieran, está ahí, está en los límites de, de decir, bueno, para ser un pesado está bien, está muy bien porque los pesados, pensá que a veces tienen eh, 9, 10, u 11 y 12, y ya estás muy bien en un 12 de potencia, 13 ni hablar ya 14, 15 ya es la 14 hasta ahí nomás, 15 para arriba ya es la, la movilidad de un, de un tanque mediano, para ser un mediano medio lento, porque si es un mediano tendrías te, te que tener unos 17... Unos 19 de ahí más o menos para arriba no eh, Velocidad de giro 28 grados por segundo Velocidad máxima 40 y 12 en reversa que ya lo dijimos Este tanque pesado tiene el nivel de movilidad característico de los vehículos de su clase Además de las dinámicas adecuadas para tomar posiciones clave Y responder rápidamente a la situación actual del campo de batalla Podrán asistir a sus aliados en el ataque Pero también tendrán la posibilidad de tomarse el tiempo necesario Para recargar sus proyectiles de forma seguro sí segura depende si tenés tres artis, metete, no sé, a donde pueda. hacer un agujero en el suelo y, y que sea lo que Dios quiera porque estás muerto. Completen misiones especiales para ganar elementos de personalización exclusivos. Para ayudarlos a dominar los pesados italianos más rápido, preparamos una serie de misiones de batallas especiales para las batallas randoms o aleatorias, incluyendo grandes batallas y enfrentamiento de equipos 2021. Estarán disponibles cuando lancemos la actualización 1.11.1 y gracias a ellas podrán ganar cuatro colecciones de personalización. Eh, que son estas que estaremos viendo por aquí? <coughs> Pareciera. Eh, son las típicas banderas del ejército romano me parece, ¿no? de, de, de la Roma De la Roma imperial De la Roma eh, Republicana, bueno, todo eso Habrá cuatro grupos de misiones de batallas Para um, Uno para cada uno de los cuatro Nuevos tanques, todas las misiones se podrán Completar solo con el rinoceronte O con el Bisonte C45 El tanque premium de nivel 8 Cada grupo de misiones otorga como recompensa, una colección única de elementos de personalización romanos que incluyen un emblema, una inscripción y una calcomanía. Además, podrán ganar el hermoso estilo 2D, formación en testudo. Claro, la formación en testudo en tortuga, así como se formaba el ejército romano. Testudo eh, significa tortuga personalizado con escudos de legionarios romanos. Cuando completen la misión eh, del rinoceronte también disponible en enfrentamiento de equipos 2021. También habrá una quinta colección de personalizada exclusiva en Twitch Drops. Eh, estén atentos al portal durante los próximos días para Bueno chicos, hasta aquí entonces eh, creo que fue bastante completo. Leímos todo todo lo que teníamos aquí, todas las noticias. Así que esperen sentados que ya están por llegar los tanques pesados italianos. Déjenme en los comentarios qué les parece. Si les parece que están buenos, si les parecen que son eh, un tanque más, si les parecen que van a romper el, el nivel de juego, digamos, eh, el equilibrio del juego, por decirlo así. Eh, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de estos vehículos pesados de estos nuevos pesados italianos eh, si habrá que tenerles cuidado si no habrá que tenerle cuidado eh, si son un tanque más si no cambiarán en, en nada en lo que es el juego si están op si son retruchos bueno todo eso déjenme en los comentarios porque quiero saber sus opiniones claro que deja también por supuesto un like suscríbete al canal si te ha gustado y chicos, les agradezco y nos veremos en la próxima Chau chau